Gracias, Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Eh, vamos a eh, aprovechar estos minutos para presentar alguna situación, a presentar lo, las informaciones que veamos en el día de ayer. A propósito, yo de alguna forma signifique algo sobre la, al destiempo que se ve, lo apresurado que se ve, el lanzamiento de alguna de las candidaturas que tienen nuestros políticos. Yo decía, bueno, pero deberían de, dejar, de deberían dejar descansar un poquito al pueblo. Con este tema de los procesos de campañas, el tema electoral, estamos a tres años casi, dos años y pico largo, tres años para la celebración de las elecciones en la República Dominicana. Y creo que no es justo, creo que no es válido que para el pueblo dominicano tengamos nosotros que vivir en un constante... Eh, una constante manifestación de nuestros aspirantes, de nuestros posibles candidatos, de quienes tienen aspiraciones a llegar a los diferentes puestos y en este caso al tema presidencial. De hecho, uno de los compañeros del partido, en el cual se ve un poquito más eufórico en ese sentido, a propósito de las primarias que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el Propio Amarante Baret le decía hace cuatro o cinco días a los muchachos, a sus compañeros, pero esperen al 2022, ¿no es posible que la República Dominicana, señores, vivamos los cuatro años en campaña? Por Dios, ver eh, a Margarita Cedeños de donde de manera oficial lanza su precandidatura donde está un video en los medios que, si se quiere, tuvo eh, cierta viralidad, eh, se habló mucho del tema del lanzamiento a favor y en contra, ese no es el punto en este, en este momento. Aún Abel Martínez haciendo proselitismo, lo vimos en Nueva York, lo vimos aquí en San Francisco de Macorís, lo hemos visto en sus redes sociales fijando posiciones y, por supuesto, presentando sus aspiraciones a candidato o precandidato presidencial y, por supuesto, eh, a la precandidatura de las internas, a las internas de su partido, por otro lado al mismo Domínguez Brito en la misma tesitura por Nueva York, dif visitando diferentes comunidades de nuestro país. Por Dios, nosotros merecemos un descanso. La Junta Central Electoral como órgano rector, como órgano regulador y las leyes que eh, conforman y que establecen los mecanismos a llevarse el tiempo, la manera y la forma en que se deben de llevar los procesos electorales, las organizaciones políticas en nuestro país y qué bueno hizo un llamado a los candidatos, el mismo leonel Fernández Leónel como que siempre el universo conspira a su favor, tiene las de ganar porque él como presidente de una organización política no así los otros que son exfuncionarios y sencillamente son políticos eh, per se que no están directamente por más que queramos eh, querer arreglarlo, no están trabajando en, en en la organización del partido en sí, como sí podría ser el caso de Leonel Fernández, que así es que él lo vende, pero sabemos que no, que él está trabajando su campaña política bien, reestructurando, organizando, afiliando gente, eso es propio y es normal y es aceptable, es válido que él como presidente de la fuerza del pueblo esté trabajando en, el, en reforzar, en, en, en engrandecer y en crear las estructuras partidarias que necesita como fuerza del pueblo, él tiene eso a favor, ahora nosotros sabemos que también lo que está haciendo es trabajando su candidatura política para el 2024 fijando posiciones de diferentes temas de interés nacional y de necesidades del pueblo dominicano que en este momento le preocupan a Leonel Fernández pero que cuando él era perteneciente al partido, anterior al PLD y cuando él era precandidato eh, a las internas de ese mismo PLD y cuando ha estado eh, en el partido, en el Comité Central y demás, esos temas a él no le preocupaban, ahora sí le preocupan y por eso nosotros entendemos y los referíamos aquí hace unos días, ah, pero Leonel está muy preocupado por los temas nacionales, a, antes no. Entonces él se de alguna forma utiliza utiliza para cubrirse la organización de su partido político, la fuerza del pueblo, por ese lado él lleva la de ganar, cosa que no pasa con Margarita, con Abel y con Domínguez Brito, que sabemos y que aclara luz y que no es que están trabajando en la organización, eh, en la estructuración, en la afiliación del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos han presentado en el caso de Margot, que lo hizo más de manera oficial que los otros dos, pero sabemos que esa es la realidad, presentando y trabajando sus precandidaturas -pre a, a las internas del PLD. Entonces, ante todo esto, como órgano rector, como decía, la Junta ha emitido eh, un juicio de valor, ha emitido un comentario y una amenaza si se quiere o, o un ultimátum a estos candidatos, a los cuatro, a los cuatro podría ser, aunque como ya signifique lo de Lionel, que tiene las de ganar en ese sentido, les dice, y ponemos la imagen en pantalla, la Junta Central le dice a estos candidatos que cesen, que paren eh, el proselitismo político, que cesen todos eh, los comportamientos que tienen que ver eh, relacionados a trabajar sus candidaturas ¿por qué? porque hay un plazo establecido la ley que regula las organizaciones políticas señores le dice a ellos que usted puede empezar a hacer proselitismo político de tal fecha a tal fecha no a destiempo no se puede hacer según lo que establece el reglamento y se puede buscar ahí eh, eh, en la ley que establece y ordena todo esto es que Sencillamente lo que es promoción, lo que es publicidad en sentido general que implica las vallas a través de medios eh, regulares, a través de las plataformas digitales, no está permitido. No está permitido, señores, vamos a esperar al tiempo prudente. Sus internas son para octubre del año que viene, que me parece que es. Pues esperen el tiempo prudente, hagan su trabajo de manera discreta. Hay que valorar un poquito el descanso de estas asediadas campañas políticas en las que vive la República Dominicana de manera constante. No es justo para nosotros tener que verlos a ustedes durante los cuatro años, cada cuatro años, o sea, sin un momento de respiro para cada uno de nosotros, hagan sus trabajos de manera más eh, sumisa, de manera más eh, sutil, por lo menos... ¿Por qué? Porque no se hace tan necesario ese nivel de desesperación que a veces muestran los candidatos. Hay alguien comentaba, bueno, pero Margarita solo sabe ser y parece que le está siguiendo los pasos a Leonel. Primera dama, vicepresidenta y candidata a la presidencia, por Dios. Vamos a bajarle un poquito, vamos a tener un pare, un stop. En el caso de, de Abel Martínez, ayer teníamos al, invita al invitado, el señor... Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, Yerdán, el señor que estaba aquí ayer de, del PLD Lo tenemos como invitado el, el chiquito, no recuerdo el nombre Cornelio, Porque muchísima bien. Cornelio Hernández eh, y, y él estaba en eso, haciendo proselitismo Él estaba motivando una candidatura Una precandidatura presidencial Vamos a cuidar las formas un poquito Señores, nosotros debemos de ir Avanzando como sociedad Nuestros políticos deben de ir reformándose. ¿Cuándo será que nosotros de, podremos dejar de hablar de estos temas? A nosotros nos hablaba una amiga de Alemania y decía, ¿qué pasaba el proceso electoral? O sea, y, y, y tú no sientes ese asedio, tú no sientes ese comportamiento desesperante de los candidatos, porque lamentablemente es una sociedad, un asunto social, cultural, que vive en la República Dominicana, pero se supone que debe de empezar. Debe de empezar también por nuestros funcionarios, por nuestros políticos, las sociedades se supone que van avanzando, no solo en los aspectos económicos y de progreso, eh, de, de los temas eh, de, de progreso a nivel de, de, de, de crecimientos, sino como ese avance a nivel personal, intelectual, de entender que las cosas, el comportamiento de cada uno de nosotros tiene un impacto en la sociedad. Si usted como funcionario, como político, no va entendiendo, no va buscando que la sociedad y a quien usted representa o busca representar los vea y entienda que usted es diferente. Sencillamente permaneceremos todo el tiempo estático en las mismas. Así no, vamos a, a mejorar y avanzar como sociedad. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestros funcionarios y políticos por Dios. Muchas gracias.